¡Hola a todos! Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo usar la herramienta Form. Se encuentra en el cubito morado y antes se llamaba Sculpt. Vamos a entrar aquí y lo primero que vemos es que la interfaz se cambia, los iconos cambian y ahora son todos morados. En el caso de Form, ya podemos empezar con formas preestablecidas. Por ejemplo, aquí voy a colocar un box y estos son como cajitas a las que les puedes editar le puedes agregar cara con estos iconos más caras mientras más caras tengan más posibilidades tienen de deformar la pieza pero al mismo tiempo es más complicado existen más herramientas, también están los planos también está la herramienta de cilindro y la herramienta de esfera en este modo, tienen la ventaja de que pueden comenzar a esculpir a partir de una forma ya prediseñada. Cada una de estas caras y cada uno de estos puntos se pueden editar. La forma de editarlos, moverlos, escalarlos, es con Modify Edit Form, que se encuentra al inicio o directamente en este link. Ahora, la forma de editar es simplemente dando clic al objeto que quieren editar y aparecen estos. Las flechas son para hacer movimientos en líneas rectas. El cuadrito es para hacer esos movimientos, pero de forma libre. Las líneas horizontales o verticales son para hacer escalas ya sea horizontal o vertical. Y esta es para hacer una escala general, similar a esta parte donde pueden hacer la escala también. Este circulito es para girar, ustedes pueden girar la superficie también. Voy a eliminar estos objetos para mostrarles ahora las opciones de cada una de las figuras. Finish form. Cuando doy Finish Form, todos los objetos que hayan quedado cerrados se convierten en sólidos y los que hayan quedado abiertos se convierten en superficies, las cuales no tienen espesor, material o peso. Nuevamente voy a entrar al modo Form, Create Form, y ahora les voy a enseñar las características que se pueden presentar a la hora de diseñar una de estas formas. Voy a seleccionar Box. Voy a crear mi Box aquí. Y antes de darle OK, aparte de las opciones que ya les presenté de poder mover muchas caras, agregar caras se encuentran más opciones de este lado la dirección puedo decirle que sea simétrico para cuando yo mueva un lado se mueva también el otro y dejar centrado mi, mi box también pueden ustedes aplicar una simetría al, al momento de estar modelando si en symmetry le ponen mirror se presentan tres ejes ya que es un objeto en 3d si seleccionaran todas las simetrías es decir todo lo que haga del lado derecho gracias a esta línea verde se hará del lado izquierdo y aquí todo lo que haga enfrente, gracias a esta línea verde, se va a hacer por la parte de atrás. Ustedes pueden activar cada una de ellas. Por ejemplo, aquí significa que todo lo que haga arriba se va a replicar abajo. Voy a dar OK para dar un ejemplo. Me voy a modify, selecciono una cara y, como ya tiene la simetría activada, todo lo que haga arriba se va a hacer abajo. Voy a volver a crear un nuevo box. Lo haré en el plano frontal. Y ahora lo voy a dejar con menos caras, así lo voy a dejar. Suponiendo que ustedes quisieran modificar una cara, pero cuando lo mueven, se mueve todo y quieren solo un pedazo lo que se mueva, pueden agregar más caras. Si se van a Modify, existe la opción Insert Edge o Insert Point. Si dan clic en Insert Edge y le dan clic a una arista, pueden ustedes agregar una nueva. Por ejemplo, la agregaré aquí y se agregaron más caras. Voy a nuevamente, pero ahora en Modify voy a poner Insert Point. Ahora voy a insertar un punto aquí, ok, y listo, ya puedo modificar de manera más precisa justo este punto y no toda la cara, y la, la diferencia cambia, cambia muchísimo. Ahora, esto que les acabo de mostrar, voy a cerrarlo y voy a comenzar un modelo, voy a darles de ejemplo un, el diseño de una figura para que vean cómo se trabaja con Form. Para este caso voy a comenzar con una esfera, la cantidad de caras me parece adecuada, Voy a darle OK y voy a comenzar a modificar. En esta lateral quiero sacar otra nueva superficie, pero si llego a mover esto, este punto... Se va a mover demasiado, entonces voy a crear más puntos aquí. Modify Insert Point. Voy a agregar cuatro puntos en esta zona. Ok, ya se agregaron nuevas caras. Voy a repetir lo mismo de este lado. Ahora sí puedo editar esta sección sin que se mueva todo el cuerpo. Muchas veces cuando están agregando nuevos edge y nuevas aristas, se les pueden modificar algunas cosas. Tal es el caso de la parte de atrás, que la teníamos más delgada y ahora se modificó. Voy a aprovechar esto para eliminar algunas caras. Se eliminan simplemente seleccionándolas y con la tecla suprimir. Listo, existe una forma de agregar nuevas caras o de cerrar caras existentes. Voy a seleccionar todo presionando control o shift. Y una vez que está seleccionado, presiono la tecla Alt mientras voy a mover para crear nueva superficie a partir del modelo que yo ya tenía. Una vez que tenemos un hueco un poco más chico, puedo seleccionar Fill Hole para cerrarlo. Una vez que estoy satisfecho con el resultado, voy a dar clic en Finish Form. Y ahora ya tengo un sólido en el cual puedo comenzar a trabajar. Voy a crear un sketch en la cara frontal y voy a hacer un dibujo. Este dibujo que cree voy a extruirlo hacia afuera y como es un sólido me va a hacer un corte. Ahora voy a dibujar los ojos. Colocaré una línea recta en medio para poder hacer un espejo. Clic en Mirror, selecciono los objetos que quiero espejear y el Mirror Line es esta línea que yo creé. Voy a nuevamente aprender los bodies. Dar clic en Finish Sketch y voy a seleccionar Modify Split Face. La cara que quiero dividir es esta y mi Splitting Tool es este sketch que acabo de dibujar. a clic en OK. Ya me dividió justo para comenzar a poner materiales. Lo último que faltaría es utilizar nuevamente la herramienta Create Form para ponerle lengua a nuestro objeto. Voy a crear nuevamente un box. Y le voy a comenzar a dar forma. Finish form y esta lengua que acabo de crear la voy a mover a la posición deseada. Y listo, ya está terminado nuestro modelo utilizando Forms.